¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta, a su emisión especial de La Voz de la Galaxia. Por supuesto, aquí en La Voz del Pueblo. Me da, como siempre, mucho gusto saludar al pleyadiano Néstor Velázquez. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Francesco? Muy buenas tardes. Muy buen momento del día a todas las personas que estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a este, su lujoso podcast. Así es, en estos momentos nos encontramos ya incluso ahí con la gorrita de México y todo listo para traerles como cada semana los contenidos que deben de estar en el conocimiento popular y que deberían de formar parte de, de todas las conversaciones porque al final de cuentas esto es conocimiento que si bien lo hemos dicho en otros episodios de La Voz de la Galaxia no es conocimiento práctico, no es conocimiento que con eso les vaya a decir el jefe así de ¿Qué, qué escuchaste en La Voz de la Galaxia ayer? Y si usted responde, ya es el jefe de tú, no, no es conocimiento de ese tipo pero es conocimiento que a final de cuentas les va a ayudar para aprender a cuestionar muchas cosas de lo que en la vida cotidiana suceda. Por mucho eh, se cuestiona, mucho se pregunta ¿por qué cuestionas todo? Pues porque para todo debe de haber una razón, para todo debe de haber un sentido y parte de la misión de las emisiones de la voz de la galaxia es traerles conocimiento que si bien es cierto no sea práctico, sea un conocimiento que nos ayude a formar esa disciplina de cuestionarnos todo y pues prácticamente porque no tener una como diríamos un breviario cultural un poco más amplio de las situaciones que suceden en el en el espacio exterior así es y pues qué más que la voz de la galaxia para compartir con todos ustedes y desde luego que si bien es cierto que no son temas prácticos son temas sumamente apasionantes Estarnos preguntando qué diablos es eso que está ahí arriba o por qué hay tantas cosas inexplicables en el cielo, en el espacio y todo eso. Preguntarnos qué es. Y si no sabemos qué no es, pues tratar de buscar qué sí es, ¿no? Y así es como comenzamos esta emisión de La Voz del Pueblo. Estamos ya a finales del mes de junio. Recuerden que la promoción, el regalo que tenemos con Grupo Crequimsa, tiene hasta el día... 15 de julio, si ustedes no han mandado su correo electrónico, o si ya mandaron su correo electrónico, lo vamos a estar revisando en los próximos días, para poder hacer el regalo de la tarjeta de 500 pesotes 500 pesotes de lo que ustedes quieran, Amazon Google Play eh, Spotify, Apple ¿Cómo se llaman las tarjetas de Apple? Bueno, Apple para que compren aplicaciones en la tienda de Apple y cosas así, y se las vamos a estar enviando vía correo electrónico, por eso es sumamente importante que su correo electrónico esté asociado también a la cuenta de una de estas tiendas, porque si me lo mandan desde chatito gordito .com, y su cuenta está asociada con su cuenta de su trabajo, pues no van a tener problemas ahí. Participen, recuerden que en La Voz del Pueblo aún estamos en pleno crecimiento y las posibilidades de ganarse esta tarjeta ...son sumamente altas, por lo tanto pueden llegar a el nivel de ser una probabilidad. Es correcto, mi estimado Néstor. Y bueno, hoy que se viene este temazo de la voz de la galaxia... Eh, ...no se olvide participar, ya está ahí la dinámica. Y en el cuestionario es bastante sencillo. De hecho, si usted ha seguido o ha seguido nuestros videos a través de este tiempo del podcast... Pues eh, realmente está bastante fácil, ¿no? Ahí está el cuestionario, son siete preguntas, ¿no, Néstor? Siete preguntas es, únicamente. son siete preguntas, son siete preguntas muy sencillas, incluso en episodios anteriores de aquí de La Voz del Pueblo, de La Voz de la Galaxia, de La Voz del Espectáculo. En todas hemos estado regalando una, una respuesta, así que así es. eso es muy importante porque si lo están viendo esto hoy, antes del día 15 de julio, pues entonces pongan atención y por lo menos son siete episodios los que se tienen que ver porque recuerden que aquí en la voz de la galaxia tenemos tecnología extraterrestre con el cual podemos saber en qué momento están viendo el video y si se adelantan se saltan y no lo ven completo lo vamos a saber y pues eso los va a descalificar entonces son siete videos por lo menos para siete respuestas y ahí hemos estado diciendo todo si hay dudas sobre esto, pues vayan al canal XHTWeb, porque son, son respuestas mixtas. El canal XHTWeb también ahí hay respuestas y también ahí hay toda la información. Ahora sí que no, tendrían esa, no tendrán esa tarjeta de 500 pesos porque no quieren. O en palabras de los sabios payasos que estamos viendo, el pobre, el pobre de 500 pesos es pobre porque quiere. Lo único que tienen que hacer es ver vi los videos de La Voz del Pueblo, los videos de XHT Web, y ahí están las respuestas para ese regalote que nos da la empresa Grupo Crecrimsa y recuerden que después de esta las dinámicas continúan para los próximos programas, así que vienen unas sorpresas ahí importantes porque estamos afortunadamente aquí en La Voz del Pueblo, estamos creciendo y queremos que todos, todos formen parte de esta onda porque ya lo sabemos, su voz es nuestra voz. Es correcto. Ya se viene el video, más bien ya de estar en línea en este momento, viajando hacia el futuro a través del espacio-tiempo, este video donde eh, develamos pues a nuestra eh, manera, el punto de vista de quiénes son para nosotros algunos de los mexicanos chingones aquí en México, de la historia, incluso... Ahí de la actualidad, por ahí está la Luisito, también salió en el video. Ya están ahí nuestros mensajes, nuestras fotos en Instagram para que las vayan a ver y se den una idea de los adelantos que compartimos con mucho gusto todas las semanas para que ustedes vayan entrando a la dinámica de adivinar de qué y con quién se va a hablar. El día de hoy traemos este tema que es por demás espinoso. Y hablando de viajar en el tiempo, pareciera que viajamos en el tiempo, cuando se dio por primera vez este debate ustedes ven allá atrás de Néstor, hay una imagen preciosa de nuestra madre tierra, que pues eh, como regularmente nos enseñaron en la escuela y por comparación y eliminación de lo que tenemos más cercano, que es en este caso la luna o el sol, eh, se determinó en sí que era redonda, pero al día de hoy parece ser que otras personas tienen una opinión distinta y argumentan que es plana, plana, la tierra es plana y no rota, el sol y la luna están a poca distancia dentro de una gran cúpula que rodea el planeta, al menos eso creen los terraplanistas como Anderson Neves, uno de los defensores de esta teoría en Brasil, ahora terraplanistas, los terraplanistas hacen sus experimentos, sus investigaciones. Cuando miramos el horizonte, vamos a la playa, a la montaña y sacamos fotos del mar o del horizonte, vemos que siempre es plano, siempre tiene el mismo nivel, nunca hace una curva como muestran los libros. Sí, más ni menos una tierra plana. Es un debate que ya lleva bastantes años en la tintera y que podemos traer eh, con mucho gusto para ustedes nuestro análisis y nuestra postura al respecto. Eh, trataremos de no tocar temas de si es correcto, no, simplemente vamos aquí a debatir lo que hay en la mesa, lo que se tiene, y por qué tanta gente piensa al día de hoy que realmente sí, los argumentos son bastante convincentes en muchas ocasiones, y que pues nuestro planeta técnicamente es un plato redondo, donde pues se bordea con con los eh, con los polos o el hielo, ¿no? Más bien. Entonces, eh, por ahí, ¿tú tienes alguna idea, Néstor, de por qué surgió esta filosofía de la Tierra plana? ¿O, o qué nos traes para hoy? Sí, la, <coughs> perdón, ando ahí con la garganta teniendo problemillas, pero bueno, retomando el tema. Esta teoría, pues es básicamente una especie de conocimiento popular, digamos primigenio, que todos tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy caminando sobre una carretera y veo hacia el horizonte y no veo que se curve, no veo que se aplana, no veo que, no veo algo que me haga pensar en la redondez de la Tierra. Y esto pues, más allá del verdadero conocimiento que ya tenemos de que el planeta es tan grande, que solamente estamos nosotros eh, en una sección de esta esfera y la vemos de forma tangencial, o sea, nuestra vista, por ejemplo, aquí en mi fondo de, de, de la tierra, nuestra vista, pues, únicamente pasa así en forma tangente, una línea que únicamente rosa la, la superficie. Y en ese pequeño, minúsculo este lugar, nuestra vista, hasta donde alcance a ver, va a ver en plano. ¿Por qué? Porque... ...nada más estamos viendo y la Tierra es enorme... ...es una cantidad en, ...no podría yo decir ahorita cuántos millones de kilómetros... ...no lo tengo en la mente, no me lo sé de memoria... ...mide la Tierra en su circunferencia total... ...entonces... ...cuando nosotros... ...la mayoría... ...empieza a formular, a cuestionar esto... ...que de dónde sale, que es redonda... ...pues obviamente sabemos que... ...nos estamos basando en lo que vemos... ...entonces... Basado en lo que vemos, en lo que percibimos, pues la Tierra no debería de llamarse, este, como tal, ¿cómo se dice? Pues se llama planeta, no, no, se, llama, no se, se llama planeta porque es plana, ¿no? No, no se llama redondeta porque es este, redonda. Entonces, esfereta de, tampoco. Esfereta <risas> tampoco es esfereta, entonces, por eso se llama planeta. De ahí, paso número uno, ya teorizamos, porque esto es una teoría, ...que conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo cómo se va este, desarrollando esta teoría... ...pues en esa teoría en la que todos tenemos ya este pensamiento de que es plana... Ah, pues si todo lo que vemos es plano, salvo las montañas y todo eso es plano... ...es completamente plano. Y cuando lo ponemos en práctica una forma de cuestionar si es plano... ...o la curvatura de la Tierra donde está, pues... Las formas que tenemos humanamente, y vamos, no somos Elon Musk o el otro señor besos para subir y ver la curvatura de la Tierra, lo único que nos queda, uh, lamentablemente, pues es Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Y ahí, ahí en, esa, en esas alturas, que es lo más alto que podemos llegar, el ochenta y tantos por ciento de la población que podamos tomar un avión, aún así seguimos viendo la Tierra plana. Y cuando estamos ahí arriba, quien haya tenido la fortuna de alcanzar ventanas sin que le cobren el asiento, ha notado que incluso el, el, se alcanza a ver a lo lejos, 100% plano, pero se ve como un tenue brillo. Y a su vez, el, al voltear hacia arriba, pues vemos una especie como de domo. Parte de todos los argumentos de la mayoría de las personas que, que esgrimen estos argumentos pues es la Tierra es una especie de plato y sobre de ese plato hay un domo. Y en ese domo es para que no veamos, no salgamos. Y ahí adentro están los discos que forman el sol, la luna y las estrellas son algo ahí. Eh, vamos, es, es, difícil difícil. Esgrimir, ajá, es difícil esgrimir estos <risas> argumentos sí, sin, emitir, sin emitir un juicio. Estamos tratando de no emitir un juicio. Entonces... La tierra en esos aspectos, si nos basamos únicamente y nos cerramos, como hemos dicho en La Voz del Pueblo, no es lo correcto cerrarnos, sino siempre preguntar y decir, ah, bueno, pero a ver, explícame, ¿de dónde sale? y todo eso. Basado en eso, la teoría cobra fuerza, ¿no? Porque en todo momento me subo al pico de Orizaba, que es el, la, la montaña más alta que tenemos en México. Plano. Me subo al Istatzigual, Plano. Al, al, al punto más alto que pueda yo alcanzar, que es viajar en avión, una distancia, viaja en avión y aún así sigo viendo la tierra plana y, y sobre el agua. Vemos plano y vemos que al final se, se forma como una línea. La teoría en la cual nosotros es, esgrimimos y decimos la tierra es 100% plana y hasta el horizonte, hasta el punto de hasta allá, se ve una línea blanca, una especie de barrera. En la antigüedad creían que era una, que era el límite, ¿no? Que no había más para allá y que si un barco se aventuraba a ir hasta donde más, y de repente caer, lo habían de visto y se, <risa> ah, se cayó. ¿Qué pasó? Se perdió para siempre. Simplemente está dando el siguiente paso, ¿no? Pero estamos hablando que. No es que ni siquiera haya dado la vuelta a la Tierra en ese momento, simplemente la vista hasta allá lejos donde se fue el barco ya no nos alcanza y pues se, se, se fue haciendo pequeño, pequeño, pequeño y hasta allá desapareció. No no se cayó, aún no ha girado el barco como tal en esta esfera de la Tierra, pero las personas antiguamente pensaban, híjole, ya se cayó de allá de este... o, o ya lo capturaron y está la en la barrera de hielo, en la orilla... Que, habrá, que, que existirá, ¿no? Y cuando este cuate regresaba, a lo mejor regresaba del otro lado, ¿qué pasó, no? Ah, pues, este, ¿diste la vuelta o cómo? No, yo seguí derecho y cuando vi ya estaba de este lado. ah Y entonces se empieza a formular que el planeta Tierra es redondo. ¿Por qué? Porque puede salir de un punto, seguir avanzando y llegar al mismo punto del otro lado. Y lamentablemente, pues ahora de un tiempo para acá, todo esto pues entra en una especie de cuestionarlo de una forma pues muy insistente para negar que este conocimiento adquirido a lo largo de todos estos años está ocurriendo, del, de que hubo un loquillo que se fue en un barco y que este, le dio la vuelta a la tierra todo ese tiempo. Y, y bueno, vamos a exponer las estamos exponiendo las ideas. Ahorita ya, ya definimos en base a los argumentos, ¿Cómo es que cobra fuerza esta teoría? Ahora vamos a pasar a la parte negacionista, la parte en la que todos niegan que estas cosas han ocurrido, que hay una conspiración por parte de los gobiernos, por parte de las corporaciones, que se han estado enfocando en impulsar la idea de que la tierra es redonda, de que el espacio exterior existe, de que... Los planetas están pegados nada más arriba en el domo y no nos quieren decir. Esto uh -huh. es un poco más conspiranoico basado en, eh, en pues, por qué, ¿no? O sea, vamos, Estados Unidos, China y todos ellos no se pueden poner de acuerdo para lo del calentamiento global o para otras cosas. Uno dice que sí, otro dice que no. Vamos, no pueden ni vender el petróleo en una sola moneda porque... Si un país dice, yo no quiero vender mi petróleo en dólares, lo quiero vender en euros, se empiezan a pelear. Ahora imagínense poner a estos gobiernos, poner a estos gobiernos tan antagonistas en estas teorías negacionistas en las que... No, pues sí, todo lo inventamos. Todo fue creado para que nadie sepa y todos vivan en la ignorancia de, de que la tierra es plana. Yo, la verdad, trato de no cuestionarlo, trato solamente de emitir la la idea, pero sí me cuesta mucho trabajo como de por qué me ocultarían la parte redonda de la Tierra, ¿no? O sea, si yo veo para arriba <risa> y, y veo que las estrellas, por ejemplo, se mueven hacia acá y luego hacia allá o, y hacen un patrón como, pues sí, como circular. Como circular, como las, las vías esas que tenían los discos de acetato viejo, ¿no? Ajá. Y lo Ajá. En una cámara en t se ve así como... Ajá, Entonces, se ven como que van girando. Entonces, puedo preguntarme, salen de acá. Da la vuelta acá. O sea, da la vuelta y ya o sea, se... ve perfectamente como si fuera un círculo. ¿En, en qué momento estas personas o, o las teorías dicen que no, que no es así, sino que es en horizontal? Ay, perdón. Que el giro de, de los astros, del sol, de la luna es en horizontal. Y de ahí pues se presta mucho a estas cosas. Vamos, aquí en La Voz de la Galaxia nos hemos abierto a muchas ideas, a muchas, a muchas teorías conspiranoicas y cosas así y bajo el punto de vista del cuestionamiento, pues podemos nosotros en estos momentos sí, como no, dudar de la redondez de la Tierra. Podemos dudar que la Tierra sea redonda pero previo a que dudemos, bueno, previo a que lo confirmemos y a que digamos sí, sí es cierto, es 100% plana Primero, pues, queremos obviamente cuestionarnos, uno, si es cierto que es redondo, o sea, cuando yo veo la luz, de la sombra del sol, sin ningún conocimiento, yo veo que la sombra del sol, pues, hace movimientos, o sea, y son movimientos, son movimientos en patrones circulares. Por ejemplo, si nos fijamos al amanecer de enero a febrero, el sol sale del lado izquierdo y va recorriendo todo el área hasta que más o menos está al centro, y luego otra vez recorre un poco hacia acá, y otra vez al, al ciclo, al próximo año, el sol vuelve a salir del otro lado. Es algo muy bonito cuando ponemos atención en de dónde sale el sol, a dónde se oculta, a la mañana siguiente dónde vuelve a salir. Es algo muy apasionante ver cómo el patrón se está cumpliendo, y podemos ver, por ejemplo, ya imaginamos, ¿no? si yo estoy aquí, y si me voy hacia allá y el sol sale, sale por acá, vuelve a salir y vuelve a salir de este lado, pues el patrón o el, razo el razonamiento como tal ya me hace pensar que a lo mejor estoy parado sobre una cosa circular o sobre un círculo enorme o que a lo mejor es una esfera gigantesca la que está girando alrededor del sol de mí. Ya sé que esto no es cierto, ya sabemos que nosotros somos los que giramos alrededor del sol. Pero cuando lo vemos así por primera vez y sin un conocimiento básico y lo vemos, lo tratamos de ver desde una parte sin un paradigma en el que estamos pensando, pues sí lo cuestionamos. Porque entonces decimos, bueno, sí es posible que esté dando así como alrededor, pero yo no puedo llegar y alcanzar hasta allá, hasta el final. Seguir caminando, caminando, caminando. ¿Y ¿Por qué? Porque llego al mar y luego en el mar, si me voy en el barco, a lo mejor me caigo. Y esas ideas que tenemos ahorita es... ...estos argumentos... ...para las, la teoría de la Tierra plana... ...son retomados... ...y vamos, desde el punto de vista científico... ...está mal... ...decir que la Tierra... Es, ...no es plana... ...no está mal que lo digamos... Está, ...está, es cuestionable... ...sí, es cuestionable... ...no es que estemos afirmando... ...no es que estemos en estos momentos diciendo... ...que las dos teorías... ...o, o una es verdadera, otra es falsa... ...no, estamos diciendo que aquí está la información... Y ahora la tenemos que cuestionar, porque hay tanta persona ahorita en estos momentos que están viendo esta onda. O sea, a final de cuentas hay gente que incluso ha arriesgado su vida para confirmar esta teoría. Bueno, más que arriesgado, hay una persona que falleció, que consiguió sus propios recursos, quiso construir un cohete, el cohete falló. Eh, se lanzó en el paracaídas y el paracaídas también falló y la persona perdió la vida. No traigo el nombre ahorita, pero fue una noticia muy sonada hace unos años, que en su afán de darle fuerza a su teoría, esta persona construyó su cohete, el cohete falló a no sé cuántos metros, salió en paracaídas, el paracaídas falló y falleció. Entonces, uh -huh. si hay personas en estos tiempos con esa convicción, ...para darle seguimiento a la teoría y darle fuerza a esta teoría de la Tierra plana... ...pues a final de cuentas es cuestionable para el resto de la ciencia... ...sin tener que caer en el lugar común de... ...es que como eso ya está, pues, Copérnico no murió en la cruz porque la Tierra fuera plana, ¿no? O sea, ya sabemos que hay todo un estudio, ya sabemos... ...pero vamos a escuchar. Obviamente muchos de, de los argumentos que vamos a estar develando aquí... Terminan por caerse porque en algunos casos son, eh, como diríamos, contradictorios, contradictorios, por decirlo menos, son contradictorios y eh, tienen bastantes problemas en el argumento y, y tienen muchos huecos. Entonces queremos nosotros que ustedes vean este programa, no queremos que crean que nosotros estamos en este momento afirmando que la tierra es plana, no, no lo estamos afirmando, estamos exponiendo la teoría. Estamos exponiendo que la tierra es plana En base a las teorías de estas personas Y de todos estos grupos Sin embargo, pues no lo estamos eh, No estamos cuestionando ni estamos afirmando nada Estamos exponiendo la idea esto nos, esto nos ayuda para que en el próximo programa Si ustedes nos dejan en los comentarios Lo que ustedes piensan al respecto Nosotros podamos retomar este tema Porque a final de cuentas es algo muy interesante Y si ya hay especies ...que vienen de otros planetas... ...y podemos tener comunicación... ...no con Mafia <risa> ...sino podemos lograr una comunicación seria... ...con extraterrestres o personas que... ...personas o seres vivos que vienen de otro planeta... ...y que nos digan, ¿saben qué están equivocados? Su planeta no es ni redondo, ni esférico, ni nada de eso... ...tiene forma de tamal... ...imagínate... <risa> o sea, ...queremos nosotros llegar a ese punto pero primero queremos exponer las ideas, y si ustedes en los comentarios nos ayudan, ¿sabes qué? Yo vi que la, la ecuación no sé qué o algo así, este, nos confirma que la Tierra es tal, ¿no? Y esto es muy importante, hace unos, hace unos días veía yo a un científico das, dar un experimento para comprobarnos que la Tierra, que nos decía que la Tierra era redonda de una forma muy sencilla, pero no, no, no, no lo quiero exponer aquí porque a final de cuentas el día de hoy es tierra plana para exponer la idea, no para contradecirla, no para debatir, nada más para exponerla. Entonces esa, esas son las, las bases de esta teoría. La parte que a mí no me gusta tanto es la parte de la negación y la conspiración. Ya hemos platicado aquí de las personas que de repente se les bota la olla, se les destapa la olla y dicen que estamos en una simulación y que todo eso... Y a final de cuentas, yo no soy muy partidario de ese tipo de conspiraciones porque me gusta muy mucho cuestionar la parte de, bueno, ¿y por qué lo harían? O sea, somos, quién sabe cuánto. Bueno, en México simplemente somos 120 millones de habitantes, según las cifras del INEGI. ¿Por qué 120 millones de habitantes? Bueno, no, ahorita lo vamos a dejar así porque recordemos que 30 millones votaron por un loco ahí, pero creyendo que iban a cambiar las cosas. Entonces, es probable que 120 millones de habitantes digan. Ay, sí, estoy, estamos cegados y, y nos engañaron que la Tierra es plana. O nos están engañando con la Tierra redonda. Eso a mí es lo que no me termina de convencer de estas teorías. Sin llegar a cuestionarlo. De hecho, estoy dando muchos tumbos porque cada que expongo una teoría, pues sí, básicamente mi primera reacción nerd pues es de, ahí están las imágenes, hay experimentos. El radio del el quinto de la... En un, si dividimos en cinco, el total de kilómetros de la Tierra es la misma distancia de una ciudad a otra. O sea, todo ese tipo de cositas yo no quiero como ponerlas a debatirlas de forma de matemáticas y esas cosas que es como el fuerte de la voz de la galaxia. Pero sí quiero exponer la teoría. Y luego la segunda parte es la parte negacionista, de la cual yo no estoy tan, tan de acuerdo. Sí, de hecho... Hicimos hasta la convocatoria ahí con la gente de Facebook Nada más que oh, evidentemente el tema es escabroso, es espinoso para abrir el debate Que realmente aquí no puede existir un debate porque pues, no está la otra parte Solamente podemos venir a exponer los argumentos que ellos demuestran Los demás de la Tierra Redonda creo que ya todos los aprendimos en la escuela Y bueno, incluso en mi carrera que es un poco el tema de las comunicaciones, también se habla de las repetidoras por la misma curvatura de la tierra, no porque si no fuera de esa manera, pues una señal que fuera emitida del punto A al punto B, siendo plana, pues tendría que llegar sin ningún impedimento, pero pues también eh, se están considerando eh, la orografía, que son las montañas, eh, los volcanes, todo lo que llegue a obstruir el paso de una comunicación o incluso la atenuación de la misma por la distancia que tiene que recorrer. No sé cuánto se tenga que atenuar, supongo que ya incluso las ondas que fueron emitidas de radio eh, desde el principio de las emisiones ya están, eh, según yo leí, muy lejos de, del vecindario, están llegando por ahí de próxima centauri o un poco antes, pero eh, yo entiendo que estarían un poco este difuminadas, un poco, ¿cómo, le, cómo se le llama el término? Eh, en comunicaciones se le dice que están un poco eh, bajas ya de frecuencia, ¿no? Ya son. Y sí, que, están, que están como decayendo. O sea que. Ajá, que sí, están dicen, decayendo. Descenso, deceso, algo. De, no, desceso es otra cosa. Descenso, o sea que están descendiendo. O sea que la potencia hasta ciertas distancias es menos. Se atenúa, ¿no? O sea, ándale, atenuación. Atenuación, Entonces, sí, es el sí. término correcto ahí. Y, y bueno, eso ya lo sabemos nosotros, todos los que tenemos ahí eh, la formación de una educación. Eh básica por lo menos aquí en México para toda la gente que nos ve en Latinoamérica no sé en qué momento les den esta información pero creo que a nosotros es en la primaria en los primeros años de formación de vida te dicen estos son los planetas la tierra es redonda te mandan a hacer la maquetita con las bolas de unicer hacer el sol etcétera etcétera entonces es como un conocimiento por default pero incluso yo vi por ahí un tema en History Channel donde pues, un grupo de ingenieros, un grupo de geólogos, un grupo de, de ingenieros eh, civiles, me parece, eh, con estos aparatos que miden la curvatura de la Tierra, topógrafos ¿no? también, eh, y con láseres incluso de alta potencia. Eh, me parece que el experimento se centraba desde La Habana hasta Miami Que se supone que ahí se podría ver uh, Un segmento de la curvatura de la Tierra Pero sin embargo, supuestamente Bueno, no supuestamente, sino que ellos demuestran Con ese experimento de lanzar el láser Desde un bote sí, hasta la láser. ciudad de, de Miami Que... No podría ser posible porque de acuerdo a la desviación del, de las ecuaciones que actualmente existen de la curvatura de la Tierra, este punto debería de moverse por lo menos 8 metros hacia arriba. 8 creo que 18 no sé. No recuerdo bien el dato, pero aquí seguramente estaremos poniendo la liga al experimento que hicieron ahí en History. Este grupo de científicos que realmente sí le invierten bastante tiempo y si tú te puedes saber algunos de sus argumentos, pues realmente sí son convincentes en muchas ocasiones. Eh, pero pues no sé eh, qué tan factible sea que nos engañen de esta manera. Digo, sí nos engañan o nos ocultan muchas cosas que realmente tú dirías, ¿y eso como para qué me lo ocultan? No? O sea, no tiene sentido... Que alguien me venga y me diga un día la Tierra es una esfera, eh, un geoide le llaman oficialmente en los libros de texto, porque no es una esfera perfecta, sino es más bien una masa medio amorfa que ahí como que se anivela con los océanos. Pero eh, el hecho de tener una Tierra plana, pues también me hace pensar a mí qué profundidad o qué grosor debería tener esta... esta eh, este planeta plano, porque pues, ya se han hecho muchas excavaciones donde eh, no se ha llegado ni a tocar de los, los mantos que teóricamente se tienen eh, pensados que existen dentro de la Tierra, el núcleo líquido de, de magma y de metales que al girar, pues generan toda esta electromagnética que genera el campo que repele, pues, a veces las lluvias de, de tormentas solares, por esto las eh, auroras boreales, ¿no? que es el campo magnético de la Tierra, que está pues, también este, demostrado en ambos lados, ¿no? en, en los imanes circulares y en los imanes cuadrados, que existe de alguna manera ambos polos y cómo se difumina la energía o estas ondas magnéticas que pueden servir como el escudo de la Tierra de manera natural. Yo al respecto de, de esto también me documenté por algunos videos y algunos eh, reportajes o documentales al respecto de la Tierra plana, en donde también se expone pues, la manera en que, la, que supuestamente el Sol no es un Sol gigantesco como nosotros pensamos que es, sino que es un foco algo gigante, casi del mismo tamaño de la Luna, que en un momento dado pues eh, se programa la oscilación para que se generen las sombras, que también es un efecto que da el giro de la Tierra y el Sol, las sombras que aparecen en la, en la base donde esté el objeto van a determinar la curvatura de la Tierra, no porque en un lado pueden estar más eh, perpendiculares y en otro más rectas o ser inexistentes, por ejemplo, en el cenit, de, cuando el cenit se le llama cuando son más o menos las 12 del día y el sol debería estar eh, justo arriba de nosotros, como están los focos de, de la casa, ¿no? En ese sentido, eh, pues a, a la, la verdad es que sí le han metido bastante ingenio, yo creo que si este debate se hubiera dado en la época, que la gente decía que era la tierra cargada por dos tortugas gigantes y unos elefantes, que también le hubieran metido bastante imaginación y bastante construcción al respecto. Puede parecer al día de hoy algo que dé risa, pero eh, como les menciono, hay, hay de hecho argumentos o, o algún tipo de, de mensajes con carga bastante técnica al respecto de lo que ellos mencionan, y digo ellos porque yo no me considero terraplanista, no eh, aunque en este momento tengo que permane permanecer neutro eh, sí confieso que me, me gana más la idea de, de que sí por pura comparación es un planeta redondo pero, pues, eh, básicamente estamos analizando los argumentos que aquí podemos descubrir y por qué la negación de la gente al momento de presentar estas nuevas ideas, o bueno, no tan nuevas, ¿no? Porque ya se tenían pensadas desde los años 1600, diría la cumbia. Y era un poquito más para atrás incluso, eh, que pues la tierra llegaba a ser plana. Y, y bueno, yo, yo lo entiendo en el sentido de que al día de hoy o antes de que hubiera tanto acceso a la información con Internet como el día de hoy, nosotros realmente nunca cuestionamos, bueno, yo no lo hice hasta después de mucho tiempo, nunca cuestionaba esa información que me daban en la escuela como si fuera falsa o nunca me daba la comprobación de... ¿A qué velocidad cae una manzana si me dicen en la ecuación que es 9.8 metros sobre segundo según la gravedad? ¿Y, y, por qué y, ¿Y por qué esta ley no cambiaría si hemos tenido fluctuaciones en el, en, en el eje de la Tierra y a lo mejor el sol ha crecido un poco más de cuando se calculó o algún cuerpo... Celeste como la luna también se supone que está alejando cada año uno o dos centímetros y esto afectaría las métricas o mediciones de la velocidad de la gravedad, o sea realmente yo no lo, nadie en este momento yo creo que lo ha venido a hacer, a sustituir como una ley realmente preestablecida, eh, hoy día pues sí ya tenemos este tipo de elementos no de gente que se atreve a cuestionar la los paradigmas que tenemos establecidos como una sociedad, por lo menos en ciencia. Hay incluso quien habla de que ya los ciclos, hasta en el tema de los zodíacos, ya apareció un treceavo signo eh, eh, por la rotación de las estrellas y el viaje que ha llevado el, la Tierra a través del, de la galaxia junto con el Sol que ya por ahí se, se aperturan otras constelaciones que no se tenían en el radar y que hoy día incluso tenemos un, un signo zodiacal más, ¿no? O sea, esto no lo venimos a, a cuestionar porque pues ya es, es un, como les menciono, es un paradigma preestablecido que nos dice qué es lo correcto y qué es lo que ya se estudió. Y pues mucha gente realmente no tiene las ganas de debatir si la fuerza de la gravedad aumentó un decimal o bajó dos al momento de, del día de hoy, que incluso la gente ya está diciendo que las métricas que aparecen en las ecuaciones no son correctas y que debería ser reevaluada la situación del planeta redondo como una tierra plana. O sea, y Néstor, tú qué piensas al respecto del negacionismo? <risa> de, de sí. estas verdades supuestas mira del negacionismo y de estos argumentos la verdad es complicado no tener que estar no no tomar nuestro partido en base a la, al método científico básico cuestionar y todo esto porque incluso las teorías y todos los exponentes de la teoría de la tierra plana lo hacen sí. O sea, todo lo que han escrito y todo esto, han, han, han hecho todo basado también en el método científico tradicional que aquí en La Voz del Pueblo hemos defendido y también usamos como argumento. Observa, compara, con, calcula, con, con cuestiona todo eso y todo lo hacen. O sea, todo lo hacen. Sin embargo, cuando ya se trata de esgrimir un argumento, cuando ya se trata de, de, de evaluarlo incluso, a mí me preocupa un poco uno de los exponentes más grandes... Es un chico que se llama Oliver Ibáñez. Y digo, es un chico... No pasará los 30 años. 30, 35 años no pasará este cuate Oliver Ibáñez. Y cuando lo escuchas hablar... Pues es una persona que en verdad tiene... Como mucha seguridad al momento de exponer sus temas. Expone todos estos temas al grado de que... Pues yo lo conocí eh, a través de videos... Bueno, o sea, conocí sus, sus argumentos y, y, y sus temas hace más o menos unos cuatro años. Y al principio todo te habla de una matemática, te habla de la gravedad, que si sube, que si baja, que si eh, la Tierra no está girando de una forma, que está girando en, ¿cómo se llama? Como un plato redondo y la Tierra es la que gira. Habla que primero la Luna está un poquito abajo y luego el Sol, porque también yo, yo cuestionaba, ¿no? Bueno, y los eclipses. Ok, te compro que son discos allá arriba, que son focos allá arriba y, y los eclipses. ¿Cómo me explicas un eclipse bajo este término del, de este método? Ah, es que la luna está aquí y el sol está acá. Son más o menos del mismo tamaño y cuando es un eclipse, pasa y se, ya no vemos el sol. Bueno, es bastante cuestionable. El problema aquí es algo que yo llamo el efecto Big Bang Theory. Sí, la serie No, no, el theory, no la teoría No, Big Bang Theory es un programa que nomás esgrime argumentos científicos Que leyeron por ahí o los escritores vieron en alguna revista de divulgación científica Con algunas ecuaciones Se lo dan a estos actores Y ellos lo dicen con una seguridad porque han ensayado muy bien Y a final de cuentas eh, realmente si ponemos un poco de atención A los argumentos de la serie Terminan por no decir nada entonces, este efecto Big Bang Theory termina por llegar y por ser heredado también por las personas de la Tierra plana. Todos los argumentos científicos, ecuaciones, eh, tamaño de la Tierra, curvatura, eh, la forma en la que la luz se refleja, todos estos ellos los han tomado como cuando decimos en la voz del pueblo que México copia las cosas y termina copiándolas mal. Entonces estos chicos, estas personas de la Tierra plana, ex, que exponen estos argumentos, muchas veces lo que hacen es tomar argumentos científicos basados en la teoría de la gravitación universal de Newton, en la teoría de Kepler, donde Kepler demuestra que la Tierra es redonda, Galileo también, incluso todos estos antiguos escritos toman todas estas imágenes, toman todos estos textos y los exponen de otra forma en la cual te hacen dudar. Y lo digo porque, sí, o sea, lo ves, y en un pensamiento científico, digamos, abierto, dices, a ver, no, está, esto yo lo sé porque yo lo he estudiado, yo lo leí, eh, se tiene que, o sea, me está hablando de una, de una línea tangencial a la Tierra que no se ha demostrado que sea la línea y que no sé qué, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué está pasando? No? Y vuelves a tomar el libro y lo vuelves a comparar y lo lees y vuelves a ver videos a... Este, videos de divulgación científica National Geographic Discovery Channel El que sea, donde tengas una imagen De la Tierra Ahí está la Tierra Ahí está <ríe> la Tierra Y en ese momento Vuelvas otra vez a sacar tus conclusiones ¿Por qué? Porque te exponen Tanto, te exponen Sobre la información que nosotros Las personas No Afines a la teoría de la Tierra plana al grado de que, vamos, no estoy cerrado, así como la mayoría de los sentidos. yo ni siquiera voy a perder mi tiempo en demostrar que no, que no, o sea, si hay gente, pues lo vamos a dudar, yo estoy del lado de no de no estar a favor de, en estos momentos, no, no tomar partido, no tomar mi partido, lógico que la tierra no es plana, sino, sino nada más exponer la, las ideas, entonces... Estas personas toman estas ideas y ya dicen, ¿no? Basado en esta teoría de no sé qué, pero son solo teorías. La parte, difícil de la, la parte difícil para estas personas que están exponiendo estos argumentos, sin duda alguna, es la parte que va a convertir esto ya en un conocimiento práctico, en un conocimiento que va a entrar y ya digas, está validado. Sí, desde luego ya alguien rompió la... Velocidad de escape de la tierra, alguien ajeno a todas estas corporaciones, gobiernos, este la religión y todos aquellos que nos han hecho creer esta onda de la tierra redonda, ya es ajeno totalmente. Va, va pasando Néstor Velázquez, mira él que sea el piloto, sale, yo me subo, yo me subo en serio, si alguien me aquí ahí está mi cohete, súbete, órale, va. Y comprobamos que la tierra efectivamente no tiene esta curvatura y que no se trata de una, de una esfera de un geoide. Yo digo que cuando he visto las, las partes que los toman como rayos, X que la Tierra no es como una esfera, es como una especie como de papa, porque la ves y está de un lado así, y, y, y si vemos que le quitan el agua, se ven, la, se ven el mar, se ven las fosas, bueno, de, es un modelo matemático, tampoco es que así sea 100%. ¿no? Es una simulación. Es una simulación matemática en la cual pues basado en el, en el peso del agua, en todo eso, pues se, se, se quita y matemáticamente se dibuja como se cree que es el geoide en el espacio. No es una esfera 100% oro así lisita como una bola de billar, no lo es. Pero pues a final de cuentas, si lo vemos desde lejos, ya habíamos puesto un ejemplo. Aquí tenemos este micrófono. Ustedes están viendo el micrófono y tiene una superficie redondita y se ve no se ven tantas las imperfecciones del micrófono. Pero yo que lo estoy viendo de cerca, por acá ya veo que tiene este, algunas hendiduras, tiene imperfecciones acá, este, se le sale un hilito. Eso es a lo que estamos nosotros ahorita en estos momentos viendo por las imágenes del espacio. Y las personas negacionistas dicen... Es que nada más son las imágenes que, que tenemos. Ustedes los están viendo en un ejemplo con este micrófono. Yo lo tengo hasta acá, hasta acá lejos. Y se ve, se ve completamente liso. Es un ejemplo muy burdo, pero pues, ¿qué pasa? Ah, lo veo liso. Pero cuando ya lo veo yo de cerca, por ejemplo, aquí tiene una imperfección de fabricación. Aquí tiene una línea completamente marcada de que se le jaló un hilito. Y todo ese tipo de cosas a nivel macro lo podemos nosotros también observar con la Tierra. Qué es lo que hacen los, los astronautas, suben al espacio, toman la foto, la iluminación en el espacio, en el vacío, 100% sin luz del sol, que se vea reflejada más que en la Tierra, se va a ver un poco más opaca y el modelo se va a ver un poco difuso, entonces lo que hacen Pues sí la retocan un poco, ¿para qué? Para hacer digerible la información y que nosotros aquí lo veamos, ¡ay, mira qué bonito, pues sí lo retocaron! Sí, desde luego que retocan las imágenes, porque si las tomaran así, pues nada más veríamos ahí un punto azul y ya. Entonces, yo no estoy tan en contra del retoque de imágenes de que nos mandan de, la, de los astronautas. No, lo, no es un argumento como para decir que nos quieran engañar, ¿no? O sea, porque este argumento lo usa mucho la gente de la, de la conspiración de la teoría de la Tierra plana. Toman las fotos y luego nos engañan porque les ponen Photoshop y hacen el cambio de la imagen que están viendo a lo que nos quieren engañar que estamos viendo. No creo, no creo, porque sí tiene mucho sentido esa parte en la que, uh, no sé, otro ejemplo muy burdo, o sea, vas caminando en la calle, viene a 10, 15 metros, ves una chica, uh, súper así, a lo lejos la ves y ves su cabello largo, ¿no? Y, y ves y dices, ay, está muy alta y está delgada, pero cuando te acercas y voltea y te dice, hola, me llamo Diego, cambian <risa> las cosas, ¿no? Entonces, el ejemplo es, si quieren, un poco cómico, un poco risible, pero es más o menos lo mismo que pasa. Los extraterrestres, al, los extraterrestres, bueno, también los extraterrestres, <risa> y los extraterrestres, los astronautas, a lo lejos toman estas fotos del planeta pero no tienen modo como de verlo porque pues, incluso la parte óptica es medio complicada y conforme las mandan acá, juntan las imágenes, toman la, ponen la mejor toma y esa es la que se difunde, esa es la que se va a ver al, a, hacia lo lejos y ya conforme van bajando, van descendiendo, pues ya se ven que las montañas, que los ríos, las, las depresiones, los cañones, todo ese tipo de cosas en la Tierra y si todavía nos acercamos más, vemos que está infestada de humanos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues en ese nivel, en esa distancia, no son observables, no son visibles. El ejemplo está bien claro. O sea, el ejemplo que yo les pongo aquí, pues sí, porque aquí, por ejemplo, en algún momento le jalé y se, se vino el hilito de, de, de esta cosa, que era una esponja. <risa> Entonces, y también por acá quedó el hueco. Pero eso no lo ven porque incluso pues, está hasta del otro lado, ¿no? Pero si yo lo girara y ustedes lo vieran, todo ese tipo de cositas es lo que hay que considerar con estos argumentos y creo que a las personas que están emitiendo estos juicios para concluir en base a una teoría que la tierra es plana no están tomando en cuenta o están descartando con algo de aderezo de la famosa conspiración de la negación, que es algo que eh, yo no estoy tan de acuerdo y la verdad sí es más cuestionable esa parte y le quita un poco de validez al asunto de la tierra plana. O sea, la tierra, la tierra es plana probablemente mmm, podrían buscar un modelo matemático mucho más eficiente que demuestre que la tierra es plana. Sin embargo, cuando lo aderezan, lo condimentan, lo argumentan con la conspiración de que nos quieren tener engañados y todo ese tipo de cosas... El cuestionamiento es todavía más, más este, contundente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no quisieran que yo nos no supiera? Yo quisiera, por ejemplo, en la época de, de Cristóbal Colón, ¿cómo era la convocatoria para estos marinos que decían vamos a, a, al, al horizonte, a, la, a, a las Indias, a la región de las Indias, para poder, vámonos de este lado, para no dar la vuelta por allá y, y si nos vamos por aquí, vamos a llegar del otro lado. ¿Cómo era la convocatoria para la gente? No, porque todavía peor, en aquella época, olvídate de que no supieran que la tierra es plana, redonda, cúbica, lo que fuera, estaban cegados por la religión, o sea, la, la religión cristiana los tenía todavía más que cegados, ¿no? Y pobre de aquel que se atreviera a, a cuestionar esto. Y pobre de aquel que dijera que el mundo no gira alrededor del sol o que el, no, ¿cómo es que el mundo no es el centro del universo, el, uni el mundo creado por Dios no es el centro del universo, ¿qué les pasa? no y, y entonces, ¿cómo eran esas convocatorias para que la gente dijera, yo voy, yo me la creo, yo voy? ¿Cómo era que <ríe> estas personas tomaban esa decisión para irse en estos barcos? ¿Por qué? Porque es algo que... Que si lo cuestionamos, si lo preguntamos, dices, y si nos caemos, ¿no? O sea, la, el nivel de adrenalina que debe haber existido en ese momento, cuando decían, pues yo me enlisto, ahora después yo voy, ¿no? Digo, a reserva de que hayan ido voluntarios, ¿no? Porque pues bien sabemos que seguramente eran esclavos o cosas así que los obligaban a subirse a los barcos. No lo sé. O criminales que no tenían de otro. ¿no? O criminales, ¿no? ¿no? Váyase, saquen para allá y pues, ni modo. Ahora, esa parte, pues imagínate, vas vienes ignorante de, de ciencia. Vienes con la negatividad de que no quieres hacerlo. Y tres, ahora tienes el miedo de que estás contradiciendo nada más y nada menos que al mero jefe, ¿no? No, adiós. ¿En qué momento el miedo que debió haber tenido esa gente de... Híjole, la tierra plana y si me caigo de allá abajo y si me cacha la tortuga porque... Este, no sé si esas personas creían que había dos tortugas abajo, ¿no? No, creo que eran los hindús, ¿no? Los que creían que había dos tortugas abajo. Tortugas y dos elefantes. ¿no? Dos tortugas sobre dos elefantes. Entonces, imagínate, a lo mejor estamos diciéndolo mal, yo lo sé. Pero. O al revés, ¿no? Los o elefantes al sé, no sé. Estamos hablando que son. Estamos hablando de la tierra plana, obviamente, que me voy a equivocar en muchas cosas. Entonces. <risa> Imagínate el miedo que llevaban basados en su creencia religiosa de que es tan fuerte que era tan, bueno, eso era tan fuerte esta creencia religiosa que los mantenía cegados y de cierta forma negados al conocimiento. Ahora, si lo traspolamos eso hoy en día, yo creo que por ahí va el asunto, pero la parte de la conspiración es lo que lo le quita valor al mucho esfuerzo que pudieran hacer los matemáticos, los físicos influyentes en la teoría de la Tierra plana. Y de esa forma pierde mucho mucha fuerza el argumento para que la teoría pase al siguiente nivel, ¿no? que ya es como, sí, es, es una teoría válida. Entonces, la comprobación. Más, la comprobación. Entonces, yo creo que más que teoría, se queda en una especie de ideología o sea, es en el yo creo que esto pasa, pero yo soy, porque yo lo digo, no es algo que, que digamos, a final de cuentas termina por ser válido, porque todas, todos los argumentos, todas las, las, las premisas basadas en la ciencia para contradecir a la misma ciencia que, que ha demostrado durante tantos miles de años que la Tierra es plana, Redonda, Son usados no, para eso y no, no y pierde sentido, o sea, vamos, cuando escuchamos, por ejemplo, a Oliver Ibáñez decir que la Tierra, en lugar de tener gravedad, que jala hacia el centro de la Tierra, a los cuerpos, al, y mantiene en el giro de la esfera, bueno, del, de la esfera de la Tierra, mantiene todo adentro de la misma Tierra, por eso si gira no se sale volando como si fuera una centrífuga, sino que está girando y, y todo se mantiene hacia adentro. Este cuate dice que no, que la Tierra, en vez de estar este, haciendo eso, la Tierra siempre está en constante ascenso. Y que todo lo que está aquí en la Tierra, pues por eso no se cae, porque al estar en un constante ascenso, genera fuerza de fricción hacia abajo y por eso no vuela el agua, por eso no vuelan las cosas, por eso podemos mantener todo así. Y, y... Como cuando giras la cubeta de llena de agua. Ándale, como al girar una cubeta con agua, giras la cubeta tan fuerte que el agua que está ahí se mantiene pegada y por esa, por esa cuestión, la tierra plana no hace que se vuele el agua, ¿no? Pero ¿cómo demuestras si mojas una esfera y la mojas aquí en la tierra? Obviamente va a funcionar con las reglas de la tierra. Si tú mojas una esfera, vamos a poner un ejemplo, déjame, encuentro una esfera. Esta cosita. Vamos a simular. tengo una, mira, un chile que colecté hoy. ¡Ándale! <risa> esa, imagínate, estamos sobre esa, sobre esa frutita. Si nosotros la mojamos con las reglas de la tierra, pues, ¿qué va a hacer? Va, psh, el agua se va a esparcir por todas partes. Sin embargo, si esta fruta está girando a una fuerza tal, que todo lo que esté a su alrededor se mantenga hacia adentro y esta fuerza, eh, se dice cohesión, eh, mantenga todo dentro, pues obviamente no va a salir volando, va a estar dentro, por, va a estar adherida, bueno, va a estar ver, en un efecto de adhesión, pues, porque está girando tan fuerte que la fuerza que ejerce es hacia abajo, no hacia arriba, ni cosas raras, entonces, estos argumentos que son tan, uno, difíciles de explicar para la mayoría sí. de los profesores, dos, para nosotros como alumnos al principio era de, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo? Y la fuerza de la gravedad y la ecuación de la gravitación universal. Y como que si 9.8 metros sobre segundo? ¿Cuánto es eso? No, no lo entiendo. Ah. Entonces todo ese tipo de cosas, cuando nosotros lo vemos y ya lo entendimos, y ya lo comprobamos, y ya lo demostramos, y de repente llega alguien con ideologías nuevas, con una forma de expresarlo, y dice, es que con esta ecuación podemos demostrar no que está cayendo, sino que la Tierra es la que está subiendo. A ver, ¿cómo? Y, y sí es uh -huh. cuestionable, o sea, bueno, no es de que sea cuestionable el conocimiento absoluto como tal, sino de que sí se duda. Porque no queremos quedarnos solamente con una cosa. Entonces, cuando ya me dice esto, a ver, explícamelo. A ver, no te creo, vuélvemelo a explicar. Y lo ves a y lo ves este en un momento así como que y uh, uh, así como lo estamos haciendo nosotros con tal de no juzgar la teoría de la Tierra plana, con tal de no emitir un juicio, con tal de no edit editorializar como lo hemos hecho en otros temas, pues sí está complicado llegar a un punto en el que la teoría de la Tierra plana pues sea válida. Es es algo que por sí solo no se va a sostener porque tenemos el paradigma, pero si tratamos como de apagar el paradigma de una Tierra redonda, cuando tratamos de Entrar a este nuevo conocimiento y tratar de verlo, todos los argumentos, todas las, las definiciones, todas las teorías, terminan por convertirse en un polvorón. Se caen, se destruyen. No lo estoy, no lo estoy diciendo como un juicio de... Yo, Néstor Velázquez, de la voz del pueblo, estoy diciendo que la... No, lo estoy diciendo como persona que cuando lo escucha, y, y sin cuestionarlo escucho y empiezo a ver contradicciones, empiezo a ver huecos argumentales, empiezo a ver cosas que incluso por complicadas, por repetitivas, por eh, fuera del, del mismo consenso que las mismas reglas de esta teoría están escribiendo, no cuadran. Entonces... Si yo lo cuestionaría, pues obviamente va a haber un momento en el que no va a haber forma de resolverlo, no va a haber forma de, de, que me, de que me lo puedan comprobar, cosa que la teoría de la Tierra Redonda ha hecho durante generaciones. No estoy diciendo que sea válido, estamos exponiendo ambas situaciones. Y la mejor conclusión aquí a final de cuentas, pues sí, o sea, es, es la que uno... Nos vayan a hacer el favor de dejar en los comentarios, porque sí queremos que participen en esta onda. No, no, te, no te sé, quiero hacer notar que sí me cuesta como mucho trabajo difu dif difundir esta información de la Tierra plana. <ríe> porque oficialmente pues, no es algo con lo que yo esté muy de acuerdo que digamos. o sea podemos decir, Néstor, entonces la Tierra es plana en realidad. La Tierra es plena en realidad, es un asunto que en realidad es muy cuestionable. Y fíjense que estoy haciendo uso del doble, del doble, de la doble, ¿cómo se dice? En, en lógica, ¿no? Cuando algo dices dos veces, sí, ah, es falso. Entonces, nótese eso. Tolendo, tolens. Exacto. En, si lo ponemos en una de, verdad. Verdad, de negación de verdadero, verdadero, ah, es falso. Sí, porque una, ¿cómo dicen? Una confirmación, una... ...confirmación no pedida, una justificación no pedida es una mentira. Entonces es lo mismo. La Tierra es plana. Es, no estoy diciendo que sea verdadero. Estoy difundiendo la información de que la, existe una teoría que nos habla... ...sobre la negación de la forma redonda, esférica, tradicional de la Tierra... Y esta teoría difunde mucho que la Tierra no es esférica, sino es un plato. ¿no? Yo, yo me cuestiono, porque ¿qué tipo de plato será? Plato sopero, plato hondo, plato extendido, plato de pescado, plato de... Plato frisbee de esos. De... Plato frisbee para... Ah, puede ser que, que, que alguien la lanzó, alguien lanzó a la Tierra plana y por eso estamos girando. Y conforme vamos nosotros volando, por eso la Tierra sigue así. Digo, es otra teoría, digo, si estamos dando por hecho que la tierra es plana, en este momento estamos dando por hecho que la tierra es plana, pues entonces que alguien lance un frisbee gigante, un frisbee gigantesco que lleve tantita agua al centro y estén ocurriendo estas cosas, pues obviamente en ese momento estamos de acuerdo todo con esto. Y, y vamos, yo creo que no está de más que rompamos esto. Si la tierra plana no es una broma en este mundo, nada lo es. Ya basta. No puedo más. Imagínate, además, ahorita ya está, se supone que tenemos fotos de la Tierra y la Luna desde Marte o desde Saturno que ya este, las ondas que se han enviado de avanzada ya este, incluso han mandado fotos de que la Tierra, pues sí, realmente es un punto azul que está por ahí. El que sí discrepa un poco es eh, y que me causó un poquillo de ruido, lo he de confesar. Es eh, el tema del de que comentan de la circunferencia de la Tierra. Es el, me refiero al Ecuador, ¿no? Que se supone que es el punto medio que partiría a la Tierra en dos. Contra el diámetro que tiene la, el polo sur. Que es, eh, por ahí vi un video que lo medían incluso con la herramienta de medición de Google Earth. Y nada más discrepa unos cuantos kilometrillos de ahí de la circunferencia total del ecuador de la Tierra. Entonces, ahí sí me gustaría meterle análisis, pero realmente creo que concluyendo el tema de la difusión de este tipo de teorías de la Tierra plana, pues sí caerían eh, en un momento en, en el tema de que si lo asocian a la simulación, de la, de la realidad que vivimos, pues sí, eh, va a caer dentro de lo cuestionable, de lo risible, si quieres, eh, para muchos cuantos que pues ya tienen bien eh, arraigadas esas eh, formaciones de la vieja escuela o de las ideas que se tengan planteadas desde en un, en un principio en, en los estudios que pues, ya alguien más realizó, entonces sí, retomo tu tema, Néstor, efectivamente eh, va a caer siempre en este panorama de desolación, de la demostración de la teoría en el momento en el que se combinen con estos eh, temas muy escabrosos de alguna eh, plan Illuminati, de, de la gente que está al frente del planeta o de los alienígenas que incluso ya la tomaron, etcétera. Si eso se combina con, con esta, este planteamiento, que si bien puede ser un tanto inteligente, pues realmente eh, sí si llega a, a bajar un poco la eh, clasificación de lo que pretende ser una teoría para el resto de, de, de las personas que no tenemos en consideración que la Tierra puede ser pues de esta manera. Entonces ya está... Otros que dicen que es una dona, ¿no? Que es una dona por ahí. Y que, pues, no sé, al rato que digan que sea un Dorito Nacho, un triángulo. Para, Habrá quien lo diga en su momento, no lo sabemos. Ya lo vimos ahí en la Tierra, en la película incluso de, de del espacio. Por ahí ya Cuarón ya grabó en el espacio. Ah, no es cierto. Es una broma que hicieron por ahí un, un reportero que le dijo que si le había costado mucho trabajo llevar a los actores hasta el espacio, ¿no? Pero sí entonces, no perdamos de foco pues realmente hay una voz la estamos dando aquí, por eso esto es la voz del pueblo su voz es nuestra voz, queremos emitirlo habrá mucha interacción, esperemos en este video para que nos apunten por ahí todas sus anotaciones al respecto de por qué si es plana, por qué no que piensan siempre basados en el respeto, ¿no? Obviamente no van a decir estos son unos tal por cual y de qué se van a morir y esto porque pues no va para tanto, ¿no? Simplemente es una postura, como bien dices, una creencia, eh, una manera de pensar. Yo creo que es casi el mismo perfil de las personas que piensan que dentro de las vacunas del COVID nos pusieron chips de control mental. Creo que se podrían clasificar en el mismo camerino. <risa> el 5G, el líquido ah, de vale. las rodillas, este ¿qué otra cosa? O sea, todas estas conspiraciones que sí han estado ahí en el, en el imaginario popular, pues sí entran entra incluso ya a la tierra plana en este mismo costal, ¿no? O sea, es, es complicadísimo poder darle una un nivel de validez porque la comprobación de la teoría es prácticamente imposible basada en sus reglas incluso las ecuaciones que manejan pues al, al tratar de ser tan específicas tan tan exactas terminan siendo falsas terminan siendo cosas raras ¿por qué? porque el, simplemente la, la gravitación universal 9.8 metros sobre segundo, sobre segundo. No, no se puede cambiar, o sea, puede ser que con el giro de la tierra, los terremotos en Chile, el, los cubos que hemos estado viendo en el sol, todos los fenómenos atmosféricos y todo eso, ¿cuánto pudo haber cambiado? 9.8, y ni siquiera creo que sea un 8 fijo, sino que ha de ser 9.8, 427, 427, un montón de decimales, y los últimos, los únicos que cambiaron fueron los últimos tres y ni siquiera es un valor significativo, o sea, cambiaron de 2 a 1 y ya. Entonces, la, la teoría de la Tierra plana se, se busca apalancar con este, con este número universal, la velocidad gravitacional, o sea, la caída con lo que cae aquí, dice, no, es que como es sobre un plano, porque cuando ya es sobre una esfera, el, al momento de estar dentro de una esfera, tienes que multiplicarlo por el seno, el seno del ángulo del... De la curvatura, pero como ese ángulo, como lo decía al principio, es una línea tangencial, para poner el ejemplo, vamos a ver, eh, déjenme buscar aquí un lápiz, esta cosa, aquí está el micrófono, y esta línea, este, ¡ay, no se ve, demonios! Invisible, conspiranoicos, Invisible. iluminatis. <risa> <risa> a ver, este cable sí se alcanza a distinguir, fíjense bien, está el micrófono, y el cable está en una línea tangente, Nada más lo está pasando por un pequeño lugar. En ese pequeño lugar, al momento de pasar ahí, si estuviéramos parados ahí en ese mi microscópico momento, microscópico lugar, perdón, en ese momento, estaríamos viendo que esta cosa pues, termina siendo plana. Ok, es plana. Según la teoría de la tierra plana, el 9.8 metros sobre segundo solo aplica para superficies planas. Pero al ser curvo, pues tenemos que sumarle el 9.8 metros sobre segundo, multiplicarlo por el seno del ángulo que se forma entre el, la curvatura de la Tierra, la supuesta curvatura de la Tierra y la línea tangencial. Supongamos que la línea tangencial con esto forma un ángulo de 20, 22 grados, el cuando ponemos en la calculadora seno de 22 grados multiplicado por el 9.8 metros sobre segundo, esa es la verdadera velocidad de caída, o en este caso de ascenso hacia arriba de la Tierra plana, para que obtengamos el verdadero valor de la supuesta gravitación universal. Pero cuando lo consideramos desde el punto de vista en el que el ángulo de la línea tangente pues es prácticamente, bueno, prácticamente cero. ¿Por qué? Porque esto no forma un ángulo en línea recta, sino que esto cae así en redondo y no, es que no hace un ángulo así, un perpendicular. <risa> es prácticamente un paralelo que toca así por afuerita y no hace ángulo. Entonces, pero eso lo sabemos porque estudiamos no sé cuántos semestres de matemáticas y la reprobábamos y luego hacíamos extraordinario y la recursábamos además. Y, y por eso tenemos ese conocimiento tan, tan presente. Pero cuando escuchamos a estos, a estos chicos tan seguros, tan, a ver, otra vez, ¿no? Ah, ya le caí el error, porque a final de cuentas termina siendo un valor insignificante, termina siendo cero, cosa que no toman en cuenta al momento de estar eh, difundiendo estos argumentos. Digo, son cosas que si no tenemos aquí en la voz del pueblo como forma de, de comparar de que, ah, mira, me subí al cohete y todo eso pues somos muy... nos basamos mucho en las teorías matemáticas y en el conocimiento que hemos adquirido por años y no es algo de que dijamos ay, lo adquirimos el conocimiento y terminamos este, trabajando de otra cosa no, a final de cuentas hacemos programas con Google Maps Francesco hace, tiene ahí cosas de comunicaciones que sabe que tiene que calcular la curvatura de la Tierra en varios kilómetros para mandar una señal eh, cuando yo trabajo con Google Maps para medir distancias y medir cosas así en aplicaciones, tengo que considerar la curvatura de la Tierra para medir la distancia, porque no es lo mismo nada más medirla en recto que tomar este, esta curvatura. Tengo que tomar todo eso para que me dé un, un valor de kilómetros reales. Todo ese tipo de cosillas son cosas que nosotros ya lo traemos, son años de estarlo practicando, de estarlo estudiando, de estarlo manejando. Y por eso podemos nosotros decirles en la voz del pueblo Está esta teoría Es una teoría Tan endeble Tan frágil Que puede caer en ideología Nada más en una creencia ahí poco probable Ahí está Pero nosotros No, no estamos diciendo si está bien o está mal Aunque nos ha costado trabajo Les damos la otra parte La tierra Es como es acabó no hay de que tengamos que estarlo cuestionando pero no queremos cerrarnos a que somos muy científicos somos muy no sé qué y no es y no lo voy a cuestionar y no lo no hay un, está la voz se está difundiendo están las teorías y están por todas partes aquí en la voz del pueblo no no lo vamos a no nos vamos a cerrar a difundir también esta información si ustedes tienen un argumento mejor, mejor, bueno, no mejor, diferente, un argumento diferente que nos ayude en los comentarios a continuar el debate Tierra plana, Tierra redonda, Tierra esférica, Tierra el, el, el Tierra dona tiene un nombre ese ese geométrico, tiene un nombre toroide. Tierra Toro. toroide. Eh pues adelante, vamos a tratar de buscar toda la información de todas las formas que la Tierra pueda obtener. Si a mí me preguntaran, pues, ¿por qué no es un cono de lado? No, o es sea, el conito hacia abajo. y Dorito, Nacho. Un dorito. No lo sé, o sea, es como muy eh, difícil no, dar, no que estos temas no estén en difusión. Y si están en difusión, pues cuestionarlos, ¿por qué de repente sale un grupo de tierras, de terraplanistas, de personas difundiendo esto? A ver, ¿cuáles son sus argumentos? Ah, aquí están. Nosotros ya les expusimos la mayoría, basados en, en lo que son los modelos, tratando de no caer tanto en la parte ne, negacionista conspiranoica en la que... Ay, no, lo están negando porque las corporaciones no quieren que lo sepamos para quitarnos el líquido de las rodillas para que sea combustible de las 5G con el cual nos van a manipular por el chip que nos inyectaron con la vacuna del COVID. No lo sé. Sí, bueno, tan solo el hecho de que con esta matemática avanzada que considera estas cuestiones de la curvatura de la Tierra en las fuerzas de gravedad incluso en otros planetas pues se han logrado mandar eh, exitosamente misiones como el Curiosity el Voyager que se fueron ya lejos del sistema solar incluso ya salieron de la heliosfera y andan muy lejos ahí hablando cosas raras eh, gracias a esta matemática avanzada entonces creo que toda esta, esta base matemática que se tiene conocida por parte de los humanos, pues tendría que cambiar, ¿no? Eh, se tendría que reajustar con una métrica de este tipo eh, en cuanto a la Tierra eh, plana. Pues hasta aquí el tema, amigos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de La Voz de la Galaxia, La Voz del Pueblo.